En la descripción del video te dejo un link para unirte. También eh, recuerda que si este tipo de contenido te gusta, puedes suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión. Hoy eh, tuvimos una rebeldía y la estamos haciendo en vivo. Así que esto después va a quedar grabado, se va a poder ver. Pero dijimos, bueno, tenemos en vivo a ver qué pasa y a ver si hay alguien ahí del otro lado que, que última se quiere sumar y, y, y lo quiere ver. Este, bueno, eh, así que hoy tengo del otro lado a eh, el gran Javi Miranda, un, un lujo tenerlo. Así que Javi, ¿listo para tu primera reunión? Hola Andy, la verdad que sí, muy contento, muy contento de estar acá. Ya hace tiempo veníamos eh, buscando este espacio. Y la verdad que con muchas ganas de, de poder conversar, de poder eh, abrir, abrir la, la experiencia, las opiniones y sacarle jugo. Así que, bueno, feliz. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido entonces. Javi, eh, primero para, para conocerte, bueno, ya muchos te deben conocer por, por Regrow, pero me encantaría saber qué hacen, para qué y qué problema resuelven, digamos, ¿no? ¿Para Buenísimo. quién? Buenísimo. Bien, excelente. Bueno, nosotros somos una academia y una agencia eh, o una consultoría en Growth, eh, que trabaja enfocada en el sector B2E. Lo que ayudamos a las empresas es a resolver quizás el dolor más importante en la parte de generación de reuniones, que es justamente generar la reunión. La mayoría de nuestros clientes nos dicen, cuando yo tengo a la persona sentada al frente, yo sé que le vendo. A uno de dos le vendo. Lo que no estoy logrando es llevarla frente mío. Y eso es lo que nosotros ayudamos. Y justamente hemos diseñado una metodología que conecta cuatro puntos que quizás en la mayoría de los casos no están conectados. Los ponemos juntos en un único método y los enseñamos a las empresas B2B, a eh, emprendedores, a líderes comerciales, fundadores, CEOs y demás. Eh, y los, los ayudamos en, un, en una capacitación compactada, en un entrenamiento compactado a implementar esta metodología por su cuenta con mucho feedback y acompañamiento de mentores. Y lo que nos pasó justamente en, ese, en esa etapa que arrancó así junto con, con Juan Pivillani es que empresas nos empezaron a pedir acompañamiento. Entonces, al principio hicimos mentorías. Mentorías donde, eh, digamos, la pelota siempre quedaba del lado del cliente para ejecutar. Pero después nos dijeron, no, queremos que lo hagan ustedes. Ustedes son los que saben, eh, acóplense a nosotros y eh, implementen PACs, que es el nombre de la metodología, implementenlos ustedes. Entonces, incorporamos esto que le llamamos growth as a service, como, eh, como nosotros nos anexamos a las empresas y los ayudamos en la generación de demanda. Bien, perfecto, me, me encanta. Así que está, con los cursos y eso sí, naturalmente le fue llevando a hacer eh, un montón de, de servicios. Eh, Exacto, y de hecho ahora sumamos uno más, que siempre a raíz de necesidades de clientes, que es hiring, total. ¿no? Eh, claro. Que nos decían, bueno, yo hice esto, pero ahora necesito crecer, necesito incorporar personas al equipo. ¿Cómo hago? Entonces, ayudamos claro. a las empresas a conseguir los mejores perfiles de marketing o comerciales que implementen luego esta metodología. Entonces, el plus es que no solamente buscamos a las personas, sino que se las damos capacitadas en la metodología PAX, para que ya vayan directo a implementarla. Sí, le, leí por ahí que están dando becas también para STIARs ahora, puede ser, o, o no tenía que decir eso. <risa> sí, 100%. La idea es que en, en, todas las, en todos los entrenamientos, nosotros damos un entrenamiento al mes, que dura dos meses, con lo uh -huh. cual siempre estamos con uh -huh. dos cursos activos en simultáneo. Y la idea es siempre divulgar, y porque te cuento qué nos pasó. Eh, tanto buscar para nuestros equipos como para clientes, eh, nos encontramos que hay muchos SDRs que quizás no, eh, hay, hay algunos skills que no los tienen desarrollados, o bueno, no conocen la metodología, o no los encontramos, quizás por una alta demanda. Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, adelantemos el proceso formativo y demos becas para SDRs para ya ir formándolos, ya sea para que ellos puedan ejecutar en sus propias empresas o para que también podamos tener perfiles ya precalificados para justamente ubicarlos o, o, o ofrecerlos como candidatos en búsqueda laborales de nuestros clientes. Así que, Perfecto. de hecho, la invitación está para, para junio, que el 15 de junio arranca el próximo, pero después para todos los meses siempre vamos a tener eh, un cupo de becas para sumar SDRs eh, de forma totalmente gratuita, para que se capaciten de forma totalmente gratuita. Perfecto, Javi. Bueno, para que te conozcamos, te conocemos mucho por tus posteos de LinkedIn. Eh, sabemos que, que tenés... Eh, varios hijos porque siempre trazás paralelismos, pero nosotros, a mí siempre me gusta hacer una pregunta de, para conocer un poco más a, a cómo surgió el Javi eh, de ventas y es que fue lo primero que vendiste, que vendiste en tu vida. Bien, buenísimo. La verdad que es una, es una linda historia. Eh, de hecho, lo hice posteo en algún momento, ya creo, algún día lo voy a repostear, pero resulta que a mí me gustaba mucho el tenis. Yo vivía en Ledesma, en Jujuy, en el norte de Argentina. Me gustaba mucho el tenis y nosotros éramos cinco hermanos y no, la situación no daba. El tenis es un deporte caro, entonces los torneos, las zapatillas, viajar y todo era muy difícil. Entonces yo tenía no sé, 12, 13, 14 años quizás y dije, mamá, yo quiero jugar al tenis. Entonces, ¿cómo hago? Eh, y entonces se me ocurrió vender papas. Entonces me armé mi propio framework. O sea, yo lo que hice es, me compraba una bolsa de 50 kilos en una feria, digamos, en un mercado de, de, de mayorista. Llegaba a mi casa, me compré una balanza, la dividía en bolsas de 3 kilos y eh, tenía una agenda. En esa agenda yo anotaba a quién le tenía que llevar papa los lunes y los jueves, a quién los martes y los sábados, quién prefería papa blanca, algunos preferían la papa ya lavada. Había una, de claro. hecho, tenía una vecina que me decía, por favor, a mí me cuesta mucho pelarla, así que quiero papas grandes. O sea, ya sin saberlo, ya estaba conociendo el paint de mis potenciales clientes. Entonces yo salía con quizás 12 kilos eh, en, el, en el manubrio de mi bicicleta, dejaba los repartos y me iba a entrenar. Y después, en otro día de la semana, pasaba y cobraba. Y de esa manera sí. yo juntaba mi, mi, mi, pequeño, mi pequeño ahorro para poder invertirlo justamente en lo que quería, que era jugar al tenis. Así que esa sí. fue mi, mi primera experiencia comercial. Después, bueno, Argentina es muy complejo. <ríe> la inflación me, me, no, no me ayudaba. Subía la bolsa de 50 kilos, así que en un momento abandoné, pero la verdad que, fue una, una muy buena experiencia comercial eh, claro. que, que me ayudó un montón y que todavía la recuerdo, imagínate porque además me sentía dueño de, de mi dinero, no necesitaba una mensualidad, no necesitaba nada porque yo lo tenía ahí, podía, podía y era, me sentía libre, me sentía totalmente libre. La verdad que fue una, una muy linda experiencia. ¿Te compraste, no sé, la raqueta, las zapatillas? ¿Qué, qué te pudiste comprar con, con lo que me compré. Es muy loco porque me compré una, una, una raqueta, una, una Head T-Fire, que se llamaba, que salía, eh, justo era en el año 2001, eh, y la raqueta salía eh, 300 pesos, que en ese momento eran sí. 300 dólares. Eh, y que después, bueno, con, cuando se fue la convertibilidad, se fue a las nubes, justo la compré en el 2001, antes del de estallido de diciembre, Así que, bueno, puedo hablar para eso, que para mí era, era un montón de plata. O sea, realmente era un montón. Obviamente, se, seguramente habrá habido alguna ayuda de mis padres. Eh, pero ya por lo menos sentir que yo podía participar y, y, y aportar era, era un gran alivio para ellos y también una, un disfrute para mí. ¿no? Yeah, buenísimo. Bueno, Javi, me encantaría saber cómo están estructurados en, en Riro. Eh, sobre todo, bueno, el, el equipo comercial. Es raro porque acá es como que dan servicio. Entonces, me encantaría conocer esa estructura Bien, nosotros eh, tenemos eh, una estructura que, la, la, bueno, somos bastante nuevos, hemos nacido en pandemia, con lo cual eh, nuestro proceso de crecimiento ha sido muy paulatino y también muy orgánico, ¿no? ¿no? No quisimos crecer así exponencialmente, igual que ser 50 personas, no somos tantos, somos, somos 12 personas. Y lo que, lo que tenemos estructurado es, un poco siguiendo la metodología de gestión EOS, eh, tenemos a Juanpi, que es el, es el founder de la empresa, que tiene un rol de visionario, Después estoy yo como el CEO de la empresa en un rol de CEO, de, de, perdón, de integrador. Y después tenemos eh, estructurado en tres áreas. El área de growth, el área eh, de operaciones y el área de administración y finanzas. En administración y finanzas tenemos toda la parte de, eh, bueno, cobranzas, contabilidad, recursos humanos y demás. Eh, en la parte de operaciones, ahí está el grueso nuestro que es en la parte de consultoría. Que es muy loco porque en realidad nosotros, por ejemplo, contratamos SDRs pero que no están en ventas, están en operaciones. Claro. Y eh, claro. ahí lo que hacemos es, tenemos estructurado, no todos los casilleros completos, pero tenemos un líder de Growth as a Service que eh, es como tiene el rol más consultivo eh, en relación con el cliente. Eh, tenemos a un líder de Hiring, que es el otro proyecto. Y después tenemos el líder de, de la academia que hoy en día en realidad está vacante. Eh, okay. Y después, sobre el área de Growth as a Service, debajo de ese líder tenemos roles de coordinadores que son los que están en el día a día de la prestación del servicio al cliente, y eh, equipos de SDRs, que son los que justamente ejecutan eh, la, la, la estrategia con el cliente. Y tercerizamos eh, la parte de, sobre todo en la parte de, de, de creación y distribución de, de contenido para los clientes, eh, con, con copywriters, content, content creators, eh, que, uh -huh. que los buscamos en función de la, de la temática. ¿no? Si hay un cliente que, claro. que vende en Estados Unidos, buscamos un nativo, una persona que, un cliente que quizás está en un rol más SaaS, eh, buscamos una persona más especialista en eso. Y después, claro. en el área de growth, en realidad es la parte que quizás menos desarrollada tenemos, casa de herrero, cuchillo sí. de palo, pero... Eh, básicamente con Juanpi nos distribuimos un poco las ventas y después sí tenemos a una persona eh, que, que está dándonos una mano en la parte de, de contenidos, eh, en todo lo que es, el, digamos, el orden, la, la, la distribución, la creación de ideas, los diseños y demás. Eh, pero como lo tenemos, lo tenemos ya estructurado, con los, como te decía, con los cargos vacantes, que le debes tener un, un marketing manager, un sales manager eh, y después de ahí un poco más... A nivel asistentes que justamente ayuden en esa, en esa ejecución. Pero hoy en día eh, las ventas en general las hago yo y algunos, algunos, algunas eh, leads se los lleva Juanpi. Sí, y eh, Perdón, que, dicho sea de paso, sí. en realidad para nosotros es muy importante eso eh, y queremos estar cerca de eso, ¿no? Porque creemos que es importante, eh, okay. sobre todo en un proceso consultivo, estar detrás de eso, estar detrás de la relación con el cliente, de también ir entendiendo cómo está el termómetro, ¿no? De, de, nuestra, claro. de nuestros potenciales clientes, hacia dónde tenemos que apuntar. Y después hay otro dato que también no es menor, que en la parte académica, eh, los mentores somos nosotros mismos. Entonces, dedicamos tiempo a la operación, ¿no? Entonces, nosotros claro. damos las clases, somos los mentores, acompañamos con el feedback y que eso también nos hace estar muy cerca y nos hace también mejorar el proceso comercial en el sentido de que a partir de ahí... Eh, es que se abren nuestros potenciales clientes de consultoría o de hiring, ¿no? A partir de la academia. Claro, como que tiene ahí un upsell súper interesante, un upsell, upsell crossell. Este, sí, para, para ahí igualmente nosotros no buscamos que todos sean eh, clientes de consultoría de hiring. Lo que buscamos es que realmente nuestros clientes aprendan a generar reuniones por su cuenta, que puedan implementar la claro, metodología y divulgarla. Obvio. Y que nos traigan nuevos claro. clientes, porque claramente queremos más clientes. Entonces, sí. un alumno feliz trae cinco alumnos felices, ¿no? Eh, pero sabemos que hay un porcentaje de esos que nos piden la parte de, de, de consultoría. Lo que pasa es que también, como nosotros queremos ir creciendo orgánicamente, eh, no tenemos tampoco el equipo como para responder a una alta demanda de, de servicios de consultoría. Claro, claro. Perfecto. Che, y la siguiente, la siguiente pregunta, y un poco ya me estuviste develando, pero te voy a hacer algunas preguntas después de espe específicas, es la estrategia de adquisición de clientes. ¿Cómo hoy están...? adquiriendo clientes ustedes. Ustedes trabajan mucho a nivel consultoría, en la metodología de, por ahí packs que está en, en cierto punto, pero no del todo asemejada a lo que es Outbound. Pero, sobre todo, ustedes, ¿qué es lo que hacen para generar eh, nuevos clientes a sus cursos o a las consultorías? Bien. Nosotros uh -huh. eh, no implementamos packs al 100%. Eh, uh -huh. Sino que tomamos algunas partes, por supuesto, que, que sí, toda la parte de la prospección anichada y entender cuál es el dolor. Nuestro potencial cliente lo trabajamos mucho, pero nuestro fuerte, nuestro foco está en la construcción de autoridad. Y nuestro camino sí, hoy es generar contenido orgánico en LinkedIn. Consistentemente, uh -huh. constantemente estamos generando contenido. Juanpi lo venía haciendo, después me subí yo. Eh, y ese es nuestro principal canal de adquisición. Generamos contenido orgánico y gratuito con el único objetivo de aportarle valor a nuestra audiencia, de divulgar información y a partir de ahí, lo que hacemos es, invitamos a, a, nuestros, a nuestra audiencia a, un, a una masterclass que damos una vez al mes, uh -huh. eh, que es una sesión de una hora que también tiene mucho sentido de divulgación de la información. Y a partir de ahí, hacemos un posteo de ventas eh, donde abrimos la inscripción a, a, al próximo entrenamiento. Y a partir de ahí, ya entra en nuestro funnel para follow up. Entonces, las personas nos escriben interesadas. Eh, y, y, bueno, y de ahí mucho follow-up, sin duda mucho follow-up. Con lo cual, hoy, digamos, nuestro canal de adquisición de clientes es bastante sencillo, está totalmente abocado a LinkedIn eh, con uh -huh. contenido orgánico. No hacemos pauta, no pagamos eh, ni un dólar en, en anuncios. Eh, y, y la verdad que nos, nos viene, nos viene, <risa> nos, nos está yendo bien en ese camino. Eh, sabemos que tenemos oportunidad de crecer y que tenemos muchas cosas para implementar. Pero, pero también... Un poco nuestro, el sentido de lo que hacemos es, como nuestra metodología está basada en LinkedIn, creemos que tenemos que ser eh, muy activos en LinkedIn, ¿no? Para demostrar que es justamente donde nosotros creemos que, que nuestros potenciales clientes pueden desarrollar su negocio, nosotros lo estamos desarrollando. Pero también vemos una tendencia a, a la generación de contenido como principal canal de, de adquisición. Y también un poco el sentido que le damos es, la, la, la pregunta que queda como del otro lado, que pensamos que está en el inconsciente de nuestro potencial cliente es, si este contenido que suben es, eh, eh, es el contenido gratuito, ¿qué habrá en la versión paga? ¿no? Eh, uh -huh. Y, de hecho, hay, te, tenemos un par de historias porque, bueno, como, como termina pasando en todo, eh, sí. nuestro, nuestro entrenamiento ya está en la, en la dark web eh, circulando. Sabemos que, <risa> que, que se consigue, que algunos han, han, han compartido las grabaciones. Pero me pasó una vez que viene una persona y me dice, quiero confesarte algo, yo ya lo vi a su entrenamiento. Ya lo hice. Pero hay dos razones por las que quiero pagar para hacerlo igualmente. Es, en primer lugar, que yo vi la edición número 4. Y nosotros llevamos en claro. la edición número 25. Así que estoy seguro que cambiaron cosas. Y en segundo lugar, quiero el feedback. Quiero el, quiero el feedback, quiero la comunidad. ¿no? El feedback es nosotros dándole feedback a su copy, a su contenido, a su estrategia, a, sus, a las aplicaciones que va a utilizar. Y la comunidad que también genera ese aprendizaje en nuestro... Digamos, nuestra forma de entrenar es, eh, es muy, bueno, es en vivo, es muy intensiva y es muy práctica. Y sí. tiene mucho que ver con la comunidad que se genera en cada una de las ediciones. Que eso realmente genera mucho provecho para, para el aprendizaje. Porque hoy en día el aprendizaje no es un experto que viene y te habla de, de, de lo que sabe como si fuera una clase magistral, ¿no? Sino que el aprendizaje uh -huh. es eh, basado en cohortes, es, basado, es, es con una cercanía mucho más directa entre el, el alumno y el, y el profesor, por así decirlo. Entonces, eso, eso buscan también nuestros alumnos. Eh, claro. Así que, bueno, ese, esa es nuestra principal estrategia. Y, de hecho, diría que nosotros no aplicamos packs al 100%, en parte porque no lo necesitamos y, en parte, porque creemos, <risa> digamos, que, que probablemente seamos un commodity. ¿no? O sea, hoy en día sí. hay un montón de personas enseñando sobre LinkedIn y sobre estas estrategias, con lo cual, lograr diferenciarnos de eso lo hacemos construyendo autoridad con contenido. Eh, y hoy en día pensar en escribir a una persona para decirle querés hacer una capacitación, no creo que sea, que sea el, el mejor sí. camino. Quizás diferente a la parte de consultoría y de hiring, pero tampoco tenemos el ancho de banda como para salir a prospectar y hacer una estrategia super outbound, ¿no? Claro. Contame ahí sobre el contenido. Lo que me interesa saber es varias preguntas, pero me interesa como tratar de desnudar el el flujo de contenido y ventas que, que, que hoy tenés. ¿Cuántos posteos, por ejemplo, estás haciendo por semana hoy? Y yo estoy haciendo entre 6 y 8 posteos por semana. Eh, trato uh -huh. de postear de lunes a sábado y algunos días posteo dos veces. Eh, uh -huh. y, y de hecho a veces me preguntan, bueno, ¿en qué momento posteás? O vos tenés a alguien que te claro. ayude. Eh, la verdad que hay una parte que es, es indelegable. ¿no? La materia gris es indelegable. Eh, lo escuché claro. en algún podcast alguna vez y, y es cierto. O sea, hay una parte de la creación de contenido que tiene que ver con lo que, lo que tenés en la cabeza y que querés sacarlo. Y después sí hay disparadores, hay ayudas. Hay, de hecho, la tenemos a Jime que, la, que realmente la rompe dándonos una mano. Eh, y tiene que ver también con estructurarlo, con ayuda en el diseño y demás. Pero yo todos los días escribo, todos los días posteo. Uh -huh. esa, esa es un poco mi regla. No necesariamente bueno. escribo el día que posteo, porque creo que también hay un secreto a la hora de escribir contenido que tiene que ver con poner en remojo, ¿no? Que es sí. esta información que vos decís, bueno, yo quizás a veces no, no necesariamente el cuerpo, pero sí la idea. La idea quizás es, bueno, sí. quiero escribir sobre esto. Entonces, pensás la idea y las dejás en remojo. Entonces, después claro. fluye mucho más naturalmente el desarrollo de la idea, ¿no? Pero, claro. pero sí, yo todos los días escribo, escribo todos los días posteo. Salvo el domingo. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B. Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Él vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que puedes ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, puedes, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, puedes hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la, en la lista de mails. Prometo que no es pameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y vos dijiste que cuando hacen los cursos, ahí haces posteos de venta, entonces digo, en un mes... Tenemos eh, entre 6 y 8 por semana, por 4 me da 40 posteos por semana, por lo menos. Eh, no, 30 posteos por sí, semana, en, perdón. Entre 26, No, Entre 20. 30, 30 sí. por mes, perdón, claro. Y Exacto. de esos, ¿cuántos son de venta? así que, que, Dos. Que, que, que está, dos, ok. Dos, Perfecto. sí, o sea, que yo le llamo posteo de venta, es invitarte a un webinar... Porque en realidad nuestro no sí. webinar, es un, es un webinar de ventas eh, claro. y la invitación al curso. O sea, yo hago dos claro. posteos de venta por semana. Sí. Que es muy loco, sí, la sí. gente me dice, pero, pero no, no, no cuadra, digamos. Lo que pasa claro. es que hay, hay una regla que yo trato de aplicar, trato, a veces no, no me sale, pero es tratar de que ni mi nombre ni mi empresa figuren en mis posteos. Eh, claro. Que yo pueda contar historias, pueda contar frameworks, que yo no tenga que decir, y así es como lo hacemos en Rigrow, así que venía a capacitarte. Quiero borrar eso, porque en realidad yo quiero divulgar sí. la información, quiero ponerla a disposición. Entonces, si está bien y si la gente la aprovecha, va a volver y nos va a encontrar. Claro. ¿no? Y entonces puede sí. entrar a nuestro sitio y nuestro sitio puede encontrar nuestro Calendly, agendar una reunión y decirnos: Tengo estas dudas, quiero resolver esto. Entonces, así va a llegar. Sí, ¿y cómo mediste un posteo? ¿Es exitoso o no tenés forma de medirlo eso? Eh, la verdad que no a ver, te voy a ser sincero, obviamente veo los likes, veo los comentarios Obvio, veo las visualizaciones, eh. como cualquiera es, es inevitable, lo que trato es que eso no me, no me confunda no me ciegue ¿no? No me, o no me no, no crea que le estoy rompiendo por eso ¿no? uh -huh. eh, y de hecho incluso hasta ver eso a veces es, es absurdo ayer justamente sacaba un posteo y yo decía este posteo no, va, no, no se va a mover nada y claro. fue súper exitoso <risa> para mis números pero yo lo que trato de hacer es, cuando una persona se conecta y me dice, vengo, escu vengo, vengo leyendo tus posteos, la verdad que es muy bueno el contenido y me gustaría conocer más de tus servicios, un poco les pregunto, bueno, ¿hace cuánto están viendo mis posteos? Sí. Eh, entonces trato de acortar esa brecha, ¿no? Es que, que quizás una persona me dice, bueno, hace un mes vengo leyéndote, que pasa a ser hace 15 días. Eh, y después, en realidad, también nuestra métrica es, ca es la cantidad de alumnos que, que, que se suman al entrenamiento. Ese es nuestro, es nuestro canal de entrada, nuestro proceso comercial. Con lo cual, ah. en la medida en que nosotros logramos llegar al, digamos, al número que, que queremos, creemos, y, y como nuestra única estrategia es contenido, creemos que está funcionando. Eh, ah. Y después, por supuesto, sí hay un, hay un punto que es el, es el engagement de la gente en cuanto a los comentarios. Sobre todo me interesa mucho eso, ¿no? Es cuánto, cuánto comente, cuánto construye la persona sobre, sobre el posteo en sí, ¿no? Y poder claro. siempre estar dando respuesta a lo que comenta. Y, de hecho, yo siempre lo recomiendo. Me, me canso de ver posteos eh, que tienen un montón de comentarios y el dueño del posteo no los responde. Eso me parece, claro. me, me parece que estás perdiendo sí. enganchar con tu audiencia. Porque sí. postear quizás lo está haciendo otro. Ahora, contestar a, a cada comentario y, y, y demostrar que, que, que hay una cercanía detrás eh, es muy valioso y, y en realidad le estás regalando tiempo a tu audiencia Y creo que eso es súper valioso Está bueno Sí, y yo, yo lo que te, hace un rato ven, Venimos charlando con Javi desde más temprano hoy Estamos desde las 8 <ríe> Ahora son las 9 y 40 este, Yo creo que algo que, que para mí también, que siempre digo contenido Es que para mí es como que No es que hay, hay, hay posteos que son Buenos y son exitosos, y, pero yo creo que generar contenido es como hacer que en el árbol empiecen a crecer las frutas, y a veces un buen contenido, o sea, algunas van a ir cayendo solitas, pero a veces un buen posteo es el sacudón que le das para que caigan de, de varias que venían ahí eh, quedando en el aire, ¿no? Este, sí, tomando... Sí, es como medio to difícil en ese sentido, claro. De hecho, tomando esa idea, eh, hay, hay, una, hay una métrica que es difícil relacionarla directamente, pero bueno, la conversábamos recién, pero es cuántas personas te agregan cuando sacás un posteo, ¿no? Ah, bueno. eh, que, que es un buen dato, decís, bueno, saco un posteo y me agregan 10 personas a LinkedIn y lo más probable, no es directo, lo más probable es que esté relacionado con el posteo que acabas de sacar. Entonces, eh, eso también creo que lo determina. Pero bueno, un poco por ahí te, te, te devuelvo la pregunta, es ¿vos cómo me dices que un posteo tuyo es exitoso? Yo, el low art que yo tengo es de impresiones. Eh, antes era por Sumaba los posteos, te di un Excel que hacía tú una, una métrica, y ahora LinkedIn te dice las impresiones por semana, que me gusta más porque si un posteo lo vieron una semana después, me lo carga esta semana, entonces tengo, tengo eso. Entonces, como que sí, yo me puse un objetivo de decir, entonces el alcance lo voy a lograr en la medida, o sea, lo ideal es postear poco y tener mucho alcance, entonces, pero bueno, si no, este, tener, como que sé que tengo que si no, hacer un posteo extra. A mí que por ahí no estoy con tanto tiempo hoy de, de estar creando contenido. Pero me, me fuerza más a eso. Pero sí lo que veo mucho es eso. Me pasa eso de que me escriben mucho por privado. Eh, sobre todo cuando eh, después de algún posteo que estuvo bueno me llegan. O sea, a mí me caso que llegan dos, tres mensajes por ahí. Este, y que alguno tenemos una reunión y este, alguno por hacer alguna propuesta más para hacer consultoría. Eh, pero bueno, eso es un poco... Pero, como tampoco tengo un producto yo muy definido que es que publico, es como que es más. Este, más eso. Pero bueno. Claro, a nosotros un poco lo que nos pasó también y es. Nosotros éramos muy Juanpicéntricos, decíamos, ¿no? Porque claro. Juanpi Juan tiene 36 mil seguidores y tiene una, tiene claro. una historia que, que, que es muy muy apasionante, ¿no? Y la forma en que él lo transmite ayuda un montón. Entonces, nos pasaba que éramos muy dependientes de eso. Y, y, claro. y decíamos, bueno. Y yo tenía mil, mil, mil contactos en LinkedIn eh, hace, hace un año. Y entonces dijimos, bueno, no, hay, que, hay, que, hay que empezar a crear, a, a, a desprender a Riro de Juanpi. Entonces, empecé yo en ese camino de crear contenido. Y hoy en día, quizás la, mayoría, la mayor cantidad de leads llegan por mi contenido y no por el de él, o es más parejo, incluso teniendo claro. él este volumen de seguidores contra los, no sé, 6.500 que tengo yo. Entonces, eh, creo que... Que, que, que es un buen indicio de que todos pueden hacerlo, ¿no? Me acuerdo de la película claro. esta de Ratatouille que dice cualquiera puede cocinar, bueno, acá también. Cualquiera puede, si tiene un framework claro. Y en definitiva, el camino tiene que ver con, con la constancia, el esfuerzo. O sea, no, no tanto con la idea y la creatividad. Porque eso lo vas a lograr encontrar. Lo importante es, es tener la constancia y no bajar los brazos. Eh, y creo que ahí, que ahí radica eh, el camino. Y después hay un dato que también no lo dije, pero a mí me gusta mucho eh, cuando empiezo a tener comentarios de personas que son de segundo grado. Cuando comentan ah, sí. mis posteos personas que son de segundo grado, porque tu audiencia, está bueno, bien. ya está un poco más, es, quizás son, sí. es la gente que está más cerca tuyo, que te conoce, en muchos casos ya incluso hasta son egresados nuestros o son clientes y demás. Ahora, claro. cuando aparecen personas de segundo grado que llegaron porque alguien lo compartió y además se toman su tiempo de comentar, creo que eso enriquece muchísimo. Sí, está buena esa. Eh... Para terminar con contenido, perdón por esto, estrategia, yo quería hablar de esto con vos en realidad, así que <ríe> era la excusa comunidad, pero quería salir a esto. Eh, eh, tema de contenido, ¿qué, qué sugerís hacer? O, que, o mejor dicho, ¿qué sugerís no hacer? O sea, ¿dónde, dónde ves que están hoy eh, los errores? En alguien que dice, che, quiero generar contenido, pero no tracciono, eh, ¿cuáles son los pecados capitales? Bien, ahí yo creo que hay dos pecados capitales. Uno es el narcisismo y el otro es el querer vender. Que van muy de la mano, ¿no? Eh, como te decía, yo quizás tengo solamente dos posteos de venta de 30, ¿no? Es, es, un, es una, una tasa muy baja. Eh, y lo que veo yo es que las personas hacen mucho posteo de, de venta, de querer vender. de Estos somos nosotros y estas son las soluciones que tenemos y con estos clientes trabajamos. Y después eso, el narcisismo es hablar de uno mismo. Entonces, creo que la, el, el el desafío está en cómo yo me, me sitúo en la mente de mi cliente y hablo desde ese lugar. ¿no? Igual podría enumerarte un listado de cosas que, que, que pueden funcionar mejor o que yo veo que sucede en esto de postear en el perfil de la empresa y repostearlo. LinkedIn no, no moviliza los reposteos. Entonces, eso también es un error que veo mucho. Quizás también veo mucho esfuerzo en la imagen. ¿no? ves imágenes súper creativas y elaboradas y después a la hora de, del contenido de lo que está escrito y lo que hay de fondo no, no hay mucho. Entonces, quizás invertimos plata, tiempo, mucho dinero detrás de eso, horas nuestras, de personas y no en la idea que queremos transmitir. Entonces, eh, yo eso, eso y ¿qué veo que funciona? Es cuando entendiste a tu buyer, entendiste quién, cuál es su necesidad, cuál es su principal dolor a resolver y generaste el contenido a partir de, de esa necesidad resolviendo sí. problemas con tu contenido. Ahí yo creo que cambia radicalmente los resultados. ¿Te puedo sumar un pecado capital a la lista que dijiste dos, que los retengo como diciendo total? Yo creo que el otro es el like a toda costa. O sea, ¿qué puedes hacer si quieres un posteo con like? Subir una foto de, cuando, de, tu, de tu equipo de trabajo y que ya la, vas a tener 40 likes de tu empresa por lo menos. Eh, una foto de tu hijo eh, cuando es bebé, y, eh, o una frase motivacional. Entonces eso, obviamente vas a tocar la sensibilidad, pero como digo, como esto, ¿qué, ¿qué te queda ¿no? de autoridad? O sea, ¿cómo, no, cómo construyes autoridad con eso? Digamos, ¿por pues, hay ¿eh? una vez de vez en cuando? Está bien, el posteo a veces, pero como, como estrategia me parece que es donde por ahí te, te puede llevar a, a engañarse. A engañarte. No sé y es, y es muy vos. loco lo que decís y lo comparto 100% y de hecho me ha pasado porque además se habla también de en este camino de los likes, cuándo postear, uh -huh. el golden hour, qué día de la semana. Sí. Y yo hice posteos sábados a la mañana sí. que convirtieron o traccionaron o tuvieron mucho más impresiones que posteos del martes a las 11. ¿no? Entonces, sí. eh, comparte y tiene que ver un poco con esa mirada narcisista, es que eres, que eres likes entonces, haces posteos buscando esos likes. Entonces, la forma que está redactada, tu, tu, tu pregunta final y muchas cosas responden a eso. Pero, pero no es de lo que más veo. O sea, sí hay muchos de esos. Eh, claro. Pero lo que yo más veo de, del ciudadano sí, sí, de a pie, sí. ¿no? del, digamos, del comercial que quiere usar esto para vender es, es que por ahí sí. está fallando. A ver, la, el primer error es que no postea. Entonces, claro. <ríe> el primer pico de capital es no postear. Eh, ahora, los que lo hacen y por ahí sienten que no consiguen muchos resultados es tener una mirada también cortoplacista y decir, pero vengo posteando hace un mes. No, no alcanzo un mes. No, Yo vengo sí. posteando hace un año. Entonces, eh, creo, creo que el esfuerzo tiene que ser constante a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo es cómo uno mejora. Yo estoy seguro que mis posteos eran muy malos al principio. Y ahora capaz que siguen siendo Perfecto. malos. Pero estoy trabajando y desarrollando los posteos buenos que voy a tener en un año. Cuando tenga 10.000 claro. seguidores o 15.000. Entonces, no voy a tener otra forma de evolucionar que practicando. Es como cualquier deporte, ¿no? Entonces, eh, pasa lo mismo. Si uno no practica, practica, practica, no evoluciona. La forma de practicar es, no es entrenando en el, en el patio de tu casa, es jugando torneos, es jugando contra, contra personas que juegan mejores que vos, es, es saliendo a la cancha. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay que salir a la cancha con el contenido y darle tiempo. Me encanta. Bueno, me encanta. Y es la forma que vas ir escuchando tu voz, que vas a ir descubriendo tu, tu voz porque... Es lo mismo cuando empezás una empresa, un, un, un founder y no sale a vender. Es como, salir a vender porque el mercado te va a decir cómo el producto. Y bueno, acá también es un poco eh, ir encontrando eso y ir viendo qué, qué resuena más y alimentarte de esos feedbacks, ¿no? De, de tipo, sí. che, la, la gente cuando posteo algo me pregunta esto. Y bueno, por ahí puedo hacer, como hiciste ayer, le posteo ese que yo te decía, para mí tiene todo el sentido que te ha ido bien. Porque es una pregunta que todo el mundo se hace y que vos la compartiste, digamos. Y justamente vino una pregunta de alguien. Sí, de hecho, uno, un comentario decía, eh, ah, yo pensaba que había toda una estructura detrás y eras vos el que está posteando. Sí, soy yo posteando, no, claro. no hay otro, no hay otro, ¿no? no hay eh, igualmente también creo que hay, hay el otro día sacó una encuesta, ¿por qué no estás todavía, ¿por qué todavía no te subiste a la ola del, con, del contenido en LinkedIn? Claro, Y, y bueno, habían, digamos, las, las principales respuestas, es eh, eh, no, no sé qué escribir, o sea, no, no no, no me surgen las ideas o no sé qué escribir. Y la otra es, eh, me siento un impostor. ¿no? Siento que claro. no soy ningún experto. Creo que de eso se trata. ¿Quién de nosotros es un experto? Salvo, no sé, 10 iluminados. Después somos todos personas normales y, sí. y de eso se trata. El que te lee también es una persona como vos. Sí. Entonces, hablarle a esa persona desde la cercanía es, es mucho más potente. Así no, si es, compartir un punto de vista. E incluso cuando por ahí te querés pasear como experto... Es, hay un libro, el de Expert Secret, que lo leí hace poco, de Russell Branson, que dice que él cita la escena de la película Trápame si puedes, donde eh, el chabón, si la vieron, bueno, véanla, pero el chabón termina dando clases de sociología, y cuando lo, lo capturan le dicen, ¿Cómo, lo único que no entiendo de todas las estafas que hiciste fue cómo hiciste clase de sociología, cómo hiciste todo un trimestre para sostenerte con la de sociología, si no sabías nada. Dice, no, yo simplemente leía la clase antes que los alumnos. O sea, yo estaba en una clase adelantado, digamos. No era un, un, una, una, un erudito de la sociología. Era Siempre leía Pero, la clase y la comunicaba. Y el, y el ejemplo es buenísimo, no, no solo para contenido, sino también para parte formativa. Es por qué nosotros claro. damos clases de esto. Y bueno, en realidad claro. es porque también vamos un capítulo más adelantado. Porque estamos, eh, claro. digamos, hay, hay, siempre hay alguien que puede aprender, ¿no? Y siempre hay alguien que puede enseñar. Y todos podemos ser esas personas. Eh, entonces, también se trata de eso, de estar como un capítulo adelante tratando de traer información y ayudar al que viene atrás, pero al mismo tiempo ahorrarle en el proceso de hacerlo por su cuenta. Creo que, sí. que, que es algo que nos moviliza un montón. Es, nosotros lo hicimos. O sea, Juanpi lo hizo, yo lo hice, nosotros intentamos hacerlo por nuestra cuenta hasta que dijimos, che, esto que nos funcionó, ¿les puede funcionar a otros? Seguro sí. que sí. Entonces, compartámoslo. Bueno. bueno, lo cobramos, obviamente, la información no es gratuita, pero, eh, pero, pero se trata de eso, es ahorrar tiempo en hacerlo por tu cuenta. Bien, buenísimo. Bueno, Javi, para ir cerrando, las preguntas que hago siempre de rigor son, la primera, tus tres métricas clave que, que tengas ahí presentes. Bien, la más importante de todas, eh, o sea, te, te, te lo... Te, te voy a compartir dos, quizás, no tres. Una es el, la tasa de presentación de proyectos. Nuestro entrenamiento, eh, cada sesión tiene un, un reto, ¿no? que es cómo vas a implementar el aprendizaje de ese día durante la siguiente semana. Entonces, como nuestro objetivo no es que la gente salga feliz, Ay, qué lindo curso que hice, sino que realmente lo implemente, nuestro North Star Metric en la parte de academia es tu tasa, la tasa de presentación de proyectos. Nosotros aspiramos a tener... Un, al menos un 50% de retos presentados y lo medimos semanalmente. Tenemos un scorecard de eso. Y después, en relación a la parte de consultoría, nuestra otra eh, métrica es la tasa de reuniones de nuestros clientes. También tenemos ahí una, una tasa que, que medimos semanalmente. Medimos un montón de cosas y parte de implementar EOS tiene que ver con eso. Tenemos un scorecard, tenemos KPIs, pero esas, esas son las principales. Y quizás más en el rol, en el rol de la empresa en general, eh, también medimos un poco el runway que es, eh, bueno, cuánto, digamos, cu cuánto tenemos para, para cubrirnos en caso de que no tengamos más clientes, ¿no? Cómo, cómo claro, cuidamos claro. a nuestro <ríe> equipo. <ríe> es, es ese runway. Y también un poco lo que buscamos es tener eh, ingresos recurrentes que paguen nuestros costos operativos. Eh, bueno, te dije cuatro, pero sobre todo desde el punto de vista del servicio, las dos principales son retos presentados y reuniones conseguidas. Espectacular. Che, y la última libros, o sea, esto de saber un montón, ¿libros y podcasts que recomiendes? Escribe los mejores. Y bueno, les los mejores. mi top 3, claro. Eh, la verdad que es muy difícil no pensar en, el, en lo que sucedió hace poco. <ríe> leo, leo mucho, trato de leer al menos un libro por mes, entonces tengo miles de libros y, y podcasts, también escucho un montón, eh, pero... Ahora estoy muy metido con, con un podcast que es eh, The Fry Show, que me, me encantó, donde escucho historias de emprendedores, escucho historias que, de, de personas que son como uno, que tuvieron las mismas dificultades, que se encontraron con los mismos obstáculos. Y también me ayudó a entender que no son iluminados por, por, por, por una varita mágica, digamos, sino que son personas que tuvieron ideas y pensaron cómo ayudar a otros. Así que me quedo con ese podcast. Y en cuanto a libros, y creo que también tiene que ver un poco con esta estrategia, también en la parte de, de generación de contenido, pero con la vida en general, es, eh, bueno, Hábitos Atómicos, eh, de James Clear. La verdad es un libro que me encantó, me revolucionó mi mente eh, en cuanto a... De hecho, yo soy una persona muy estructurada y pensaba que estaba mal ser estructurado. Entonces, me reconcilió con mi pasado estructurado eh, y de creer que uno puede eh, ser más feliz incluso si tiene co como algunas, cosas, algunas estructuras que te sostienen. ¿no? Eh, más allá de lo corredor de la historia de, esta, de, de, de James Clear, eh, fue un libro que me ayudó un montón. Y después, me encanta leer novelas y recomiendo un libro de un autor que no es tan conocido quizás, pero vive de eso, o sea que ya es un montón. Se llama Christian Perfumo, es, una, es un escritor argentino que vive en Barcelona y que escribe, eh, son policiales y, y un poco de thriller sobre la Patagonia argentina. Eh, Cristian Perfumo tiene, me leí todos sus sí. libros, es eh, premio en Amazon, los libros son excelentes, además tiene, tiene un, una, un, news, un newsletter donde cuenta historias y la verdad que es, es un fenómeno. Eh, de hecho, mucho de lo que son de contenidos tiene que ver con que me apasiona escribir. Un día yo le, le dije, ¿cómo escribís? <ríe> y me dijo, sí. bueno, lo que te recomiendo es... Eh, es leer mucho y escribir mucho. Eh, me lo dijo así. Así que nada, eso. Es, es, esos dos libros, o ese autor y este libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que es alucinante. Bueno, ¿hay algo, Javi, que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste? Eh, la verdad que lo, que lo que hoy siento que es. no es saber. Sino si no es, es más, tiene que ver con el ser, que es. Eh, que tiene que ver un poco también con la autoestima y la, y la capacidad de sentirte empoderado para hacer lo que quieras. Eh, creo que eso me dio regrow, que me dio este trabajo, que me dio la pandemia, ¿no? me ayudó a sentir que yo puedo hacer lo que quiera, donde quiera, eh, reconociendo obviamente mis limitaciones, o sea, no, no, no, no me refiero a, a volar a la luna, pero capaz que si lo quiero, lo puedo, ¿no? Entonces. Eh, antes quizás el mundo más de relación de dependencia, sentís que si alguien no te da un trabajo no lo podés conseguir, ¿no? Y de golpe si te, si, si te corren de tu trabajo, si querés buscar otra cosa es como que te sentís débil de vuelta. Entonces sí. hoy lo que yo siento es que yo desaparece Regrow y puedo replicarlo donde quiera, como quiera, con quien quiera o buscar el trabajo que quiera. La verdad que eso fue, fue un plus eh, en, en cuanto a sentirme empoderado. Que me regaló la pandemia, me regaló conocer gente como, como Juanpi, como vos y como un montón de gente que uno conoce y, y rodearte de eso, la verdad que me encantó. Así que ese es, es quizás el mensaje, el último mensaje que le doy es, bueno, ¿cómo te construís a vos mismo? Para, yo soy un empleado, de hecho, o sea, me siento parte de este proyecto, pero yo tengo un trabajo por el que cobro un sueldo, con lo cual... Eh, Podés hacerlo incluso trabajando para otro, ¿no? Entonces, claro. puedes sentirte igual empoderado de que no necesitas que otro te dé el trabajo, que vos te lo ganás a vos mismo. Sí, total, me encanta, me encanta. Y también a veces, justamente, encontrar entornos eh, súper amigables con esos, donde uno a veces desbloquea eh, eh, eso, digamos, ¿no? Lo, lo, lo, he, lo he vivido también, me sentí muy identificado por eso. Así Se que, es. bueno, Javi, muchísimas gracias. Este, por el tiempo, traemos a en vivo, hubo ahí algunas personas conectadas, así fue, fue de sorpresa, hay, uno, hay una sola persona ahora viéndolo, este, así que bueno, te agradezco por el tiempo y ya lo conocieron, ya lo, si quieres no lo conocían, Javi Mirande, CEO de Rigrow, están creciendo, Sea eh, la metodología PAX y ellos crecen también con una de la parte que es el contenido, así que imagínense si activaran el resto, ¿Qué pasaría con Pax? Eh, así que, <ríe> <ríe> <ríe> muchísimas gracias, Javi, por esta primera reunión. Bueno, gracias a vos y gracias a toda también tu, tu audiencia, a todos los que van a escuchar este podcast en el futuro. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que, si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y... Ahí donde dice Comunidad de Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil está el link y llevas directo para, para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera. Así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo.